Eh, la distancia que están los resonadores al portal depende mucho de cuánto uno se esca al mismo tiempo. Entonces vamos a recuperar esta llave Antes la reclamos, yo no linkeo Entonces vamos a poner este portal aquí bien pegado Para un resonador O sea que el resonador me va a salir Efectivamente, casi pegado parado me va a salir Si yo me dijo un poco más pues del portal a la periferia, la periferia es donde esté aquí en el rango de ataque el rango de que uno tiene son exactamente 40 metros de radio de, hacia la parte externa puede colocar los resonadores eh, muy, muy más lejos y la cosa para colocar los resonadores depende de cómo está el portal como lo venía explicando entonces una de las cosas para colocar los resonadores de forma rápida es utilizar los comandos rápidos que no importar y se colocar ya uno entra directamente aquí uno se si nos señala no puedes decirle dónde colocar el resonador vamos a colocarlo donde lo supondría que yo lo pondría en ese momento estamos lejos del portal estamos lo más lejos posible del portal no puedo acercarme pero si deployed apenas el rango toca la base del esto de acá Como vemos, este resonador los sonores lejos del portal para así hacerlos más difíciles de atacar. Como ves en el otro video, eh, si uno se va a atacar y todos los sonores como este, aquí, todos en el medio, simplemente uno tiene que dirigirse al medio y empezar a atacar. Los sextos empiezan a dar la máxima potencia en ese medio. A lo, a lo largo que empieza a disiparse, así que la potencia se reduce. Entonces, si uno deja los sonores lejos, eh, preferiblemente le al del alto. Eh, para uno poder atacarlos de una forma eficiente, pues tendría que ser resonador por resonador por resonador para atacarlos. Eh, si uno lo quiere hacer de forma un poco eficiente, pues también de nivel, que acerca uno está el medio, entonces al medio y luego empieza a le la fuerza equivale a los resonadores. El de energía que se le cae depende pues, de la si es un portal alto, lo más eficiente es dejarlo muy lejos del portal, alejarse lo más que pueda para poder que el, en el portal eh, eh, pues sea un poco más difícil eh, destruir los resonadores o se gasten más tardes. Si están todos en el medio, pues a todos se le está dando básicamente y ahí uno tiene que moverse, sino estando en el medio y se destruye más rápidamente con menos gasto de, de, de XMP. Bueno, hasta aquí llegamos.